Oye, Api, ¿cómo ha sido eso que te ha dado la vela de reservar la suite? Va a haber falta de stock, que ahí reventa. No, no, no creo. No creo, no creo que José sea como reventa. la Wii. No, con no con la nada. que con la Wii hubo locura y se agotaba en todos sí, lados. Sí, sí, sí. Yo con la Wii recuerdo que hasta iban a, a, a, las, a las gasolineras, la gente a comprarlas y a cualquier precio. ¿eh? No, que no vale 300 euros, que vale 400. Da igual, dame una, dame una. Y en la gasolinera, ¿eh? Yo quiero vivir en Barcelona, que me estás <risa> Hola, Guille. Hola. Te quiero hacer una? pero ¿cómo aguantas a tu padre, Guille? Cuéntanos. Tampoco le hago tantas cosas mi hijo. ¿Te acuerdas cuando te salí con la máscara esa de la calavera gigante y la calabaza y. <risa> o el susto <risa> del zombie aquella noche? ¿Te acuerdas? Tienes un paparazzi psico-killer en casa. Y es tu padre. Sí, sí, sí. Ah, calla, eso no lo sabe todavía, eso me lo estoy resecondando. Quique Kike Junior, ¿qué eres más de Super Nintendo o de Mega Drive, Kike? ¿Qué dale? La Mega Drive Te ha respondido con eso, ¿eh? Madre... Vale. Yeah. <risa> sí. No, no, no, Dani, no. Ha dicho qué es la Mega Drive. ¡Ah! No tengo que ver, Dani. <risa> Vamos a empezar Adiós, con, cast con Castelvania. Parece parece? Uno de los, de los retrotemas que habéis propuesto. Hablamos de Castlevania en general, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si. la bueno, saga, básicamente. Quieren pasar a alguien o lo teníais preparado de alguna forma. Yo os pongo aquí yo, imágenes eh. de fondo. Mm. No, es pues la música. Sí eh. ¿eh? Si cajas el juego de MSX. Ahí por ahí. Tienes el juego de MSX, ¿no? <risa> oh, yeah. Ya <risa> bueno, que, que Japón, lo abro. En japonés ¿Qué? se llama Akuma Yo Drácula. Mm. Mira qué chulada. Era? ¿Era? ¿Para MSX? Sí, Vampiri Sí. Qué y malo. Este es. Este, la stamp, o sea, lo que es la, el dibujo está. Que, que, que hay varias sí. versiones, ¿no? Sí. Y, y eso. Y bueno, eh, antes dije una semana, no, salió un mes después, ¿no? Del de Fanico. O sea, pero bueno, más o menos. ¿vale? Sí, por el 86, ¿no? Por el 86 ¿Eh? que salieron. En el 1986. Sí. Creo que podríamos decir que es un, una saga que casi crea un género en sí mismo. Sí, y, y sí, sí. Este... Eh, bueno, este... este de era, el plataforma era pantalla fija, ¿verdad? Sí, era pantalla pantalla, sí. pantalla. o sea, como se llamaba, bloque. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. No, no, bloque no, pantalla estática, pasabas otra pantalla. Sí, sí, estática, sí, sí. sí, eso me refiero. Sí, como un sí. Fender, vamos. Sí, eh, Sin scroll sí. historia. Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, bueno, como el flashback, por ejemplo. Sí, sí. Ah, es sí. Porque, a ver, este juego es para MSX2 y el MSX2 solo hacía... O sea, fuimos avanzando un poco. Mm -hmm. El scroll por hardware solo era ha mm -hmm. el vertical, no el horizontal. Entonces, claro. Mm -hmm. Sí, yo, yo con esta saga realmente le tengo mucho cariño porque... O sea, yo era muy aprensivo, siempre he sido muy aprensivo. Entonces, la ambientación a mí me afecta y me, y me meto muy, muy dentro <ríe> de los juegos. Es que a mí... Me sí. producía como un poco de desazón, ¿no? Estar jugando porque era todo muy lúgubre, tétrico y tal... Muy perturbador, era muy perturbador muchas cosas. Claro, ¿sí? Los diseños de los de los enemigos, todo en general era como muy... Pero a la vez, como jugador, decía, pues que mola mucho. Sí, <risa> sí, la, sí, sí. Está muy elaborado, las melodías eran de ¿Sí? la hostia. Yo recuerdo de Game Boy... Eh, Lo calamos con en su buena época dorada. Correcto. Yo, de llegar a cierta pantalla... Y a quedarme con la, con, la, con la consola así y el colega que, que era su consola, era su Game Boy, me decía ¿Qué haces? Y yo, la música. No juegas, no. Con esto ya está. Que, que me quedaba como que escuchando la música para llegar, llegar a la pantalla que me gustaba la, la melodía. Es que era era la hostia. Y jugaba solo muchas veces por la melodía o por, ya te digo, por a ver si en, en versiones más avanzadas de, de Castellonia conseguir todos los objetos, conseguir descubrir todas las cosas, conseguir bueno el famoso Symphony of the Night conseguir bueno el 203% por cien o algo así ¿Qué es, qué es, qué es, qué es. sabes ]クritte. es que será una pasada tío y con además el lore que había detrás el el, el, el background no el, el, el, el, el todo, DOTA, bado, todo, todo todo el guión toda la historia que había detrás y decías oh cómo mola y cómo realmente se conectaban entre ellos estaban conectados y y que si Drácula, que si los Alucard, Belmont, claro, la sí, sí, sí. familia Belmont Estaba muy chulo está muy A chulo. mí me pasó un poco al revés que a ti Yo no sé cómo se define esa ambientación terrorífica, cómica, de humor o así lúdica, pero a mí lo que me atrajo fue eso Ese, ese que tenías tú en la mano ahí smsx tiene que estar barato ¿Cuál? Es vampiro ¿Este? Kieler. No, barato, 160 Ah bueno Entonces sí, unos una márgenes naturales Por ahí Sí, sí. ¿Qué es la banda sonora o es de...? Ya que hablabas de la música... Esto, esto es un cassette, no sé si, si la gente que nos está viendo reconoce esto. ¿Sabe lo que es esto. Un cassette grabado con la música de con una grabadora junto a la televisión. Vale, y, y una portadita <risa> aprovechada, que, que no, no teníamos ni impresora. Esto era una Joyconsola, consola, que mira, tamaño <risa> perfecto. <risa> Sí sí, sí, sí, Además, ese, ese formato de grabación le, le añade así cosas viejas porque al tener de fondo ese. Sí, sí, el es frito. <risa> bueno, estaban estaba la las, las de metal y las de crudo. De, de, de, de vampiros sí. y de castillos. O sea, le da ese toco avejentado que le pega. Sí, sí, sí, el vinilo, ese chascaio ahí. Sí, sí. Ese sí, sí ahí, mira, mira, dale, Dash, da, ¿no da la dale. La, la fecha, mira. Eh, Pone ahí con AMINININ no sé si lo veis. Pero el juego Ay, claramente sí. fue programado en el 86, no en el 87. Así que claro, después sería la edición, no sé. Sí, sí, final. sí, porque a lo mejor habrían más ediciones Pero. y... Mm. Claro, claro, irían poniendo la fecha a la medida que pueden editar. Bueno, para hablar un poco de las versiones, había la, las de MSX, Famicom, <coughs> bueno, 8 bits, eh, las de Game Boy, y yo la que más jugué, bueno, jugado es esta, que es la el 1 de Game Boy. Son solo cuatro pantallas, no lo consigo acabar nunca. <risa> y es que no sí. ah, Es que es complicado. ¿Es en japonés. Eh, tiene un poco de anécdota porque este me lo, me lo compararon cuando era adolescente en Menorca. <risa> y eso creo que es en japonés. <risa> y y lo bueno, lo en, entre comillas a, de que sí, es juego lo más te dice bastante de encontrar todos los ítems y tal. Pero en las últimas plataformas no conseguí superarlas y no llegaba al, al maldito de la cula. Y se quedan cuatro pantallas. Es bastante duro, pero muy guapo. Lo, lo, es un juego que me decía mucho, por eso, porque era una maravilla. Después, las lesiones de NES, que también eran muy chulas. Había el 2 creo que era con poco RPG, ¿no? Sí, sí, sí El Belmont Rebels. Sí, que además lo comentó lo sí, otro Sí, lo comentamos sí. En, en, en otro podcast. Uh -huh. Y después la de Super, como no. Sí, sí, con sí. los graficazos. Sí, sí, sí. Pero sí. tengo entendido que también salió la versión de Mega. Que era una de, una no de las versiones de Mega. Ay, yo, yo, soy, no, yo solo son, jugué son una. juegos diferentes. Sí, eh, juegos diferentes. Que, yo yo la que jugué, sí. que no sé si subieron más, era totalmente diferente. Sí, es, diferente. Es, es, que, es, es, que, es más, no, con, con diferentes protas. Que había uno que me sí. rayó mucho, que llevaba como una lanza y, sí. y tenías. Sí, el la, Alcard la Spear, sí. Sí, sí, sí. Pues no, no, no sé qué igual era porque la versión. No sé, sé que la versión de Mega, alguien comentó, o sea, sé que era un grupo de venta de juegos, alguien comentaba sí. sobre la versión de Mega de, de, de Castlevania, y que la, creo que la versión PAL quizá era la que estaba capada. Y sí. la versión americana no, el eso. tema era sobre todo el tema de la sangre y todo eso, la diferencia mm. de, de una a otra de, de Mega. Pero así como tampoco recuerdo yo un especial censura en ese juego. No sé si alguno podéis... No recuerdo, no recuerdo si sí, os acordáis vosotros. fallo de eso? traducción, problemas, el segoviano y todo eso. Pero había uno de los dos problemas que era de Segovia. <risa> sí, era, sí, sí, sí. Que era el Inde y luego era un problema por la traducción. Nah, aquí lo no, no tenéis. Bueno, Conan pasa, se pasaba por Zamora. O sea, que, pues, ¿por qué no puedes ser de Segovia Exacto, exacto. Exacto. Sí. Para, gráficamente se me han flipado los de Super. Aprovechando el clásico modo 7, uh -huh. que rotaba la pantalla y hacía una. Ahora estáis viendo el de Mega Drive, ¿eh? Este sí, oh, es el de Mega Drive. Sí, es el de Mega Drive. Vaya graficazo, tiene sprites más enormes. El sí, Castlevania 4 para mí es el mejor Castlevania. Sí, ¿verdad? Para mí, vamos. Sí, sí, sí. para mí sí. Sí, a ver, o sea, el, el de Mega Drive tenía. Eh... O sea, era bastante vistoso y realmente a mí me hizo flipar en, no, en, no, pues. en temas gráficos, ¿no? Que decías, hostias, es que esto lo podía hacer una Mega. Pero, pero sí, sí, no, no, está. a mí el de Super me, me gustó por todo, por el conjunto. Porque el de Mega me moraba, pero la música no me acababa de cuajar y lo que claro. hablábamos algunas veces, ¿no? De que eh, la Mega para según qué estilos musicales bien, pero para según qué otros estilos musicales le costaba más. Cambio la Super Nintendo era como más todoterreno y, y el rollo así eh, am, orquesta ambiental le, le, lo bordaba. Le, orquesta, pero las mismas veces eran metal. Para, sí, sí sí metal, metal orquestado, bro. o sea. metal. ¿vale? Sí, sí, sí, igual, guarda, pero ¿qué es esto? ¿Qué joya? Sí, sí, yo sí. creo, yo yo yo voy a repetir, yo voy a ignorante, pero a lo mejor en estos genes, a lo mejor sí puedo explicarlo un poco mejor. Yo creo que el, el, el, el chip de sonido de, o oh, vosotros, el chip de sonido de la Mega Drive facilitaba más el rollo música tecno y todo eso. Electrónica, sí. Fue sí. sí. sí. lo que vimos el otro día, sí. sí, sí, sí. el bueno, claro, tema super... instrumental a super era más... Sí, sí. Bueno, y las voces digitalizadas que daban pena en Mega Drive, ¿no? Sí. <risa> ah, pero tenía... Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí el, el Street Fighter 2, el primero de las series, que, que, que no tenía el turbo, que era la modulación de voz. Ah, vale. Sí. O y sea, es... según qué golpe, por ejemplo, el Hadouken, puñetazo sí. flojo, era el Hadouken más lento, sí. el medio más rápido y el puñetazo fuerte iba la bola más rápida. Y sí. tenían sus diferentes Hadouken, Hadouken, sí. Hadouken, sí. Que, sí, sí, sí, que no sí. tenía el turbo. Sí, sí, sí. Sí, es, es, eso me hacía gracia, además también incluso el, el, los impactos o sea, tú escuchabas el, el pish, push, push, push? era como has ralentizado el sample ¿sabes? o algo así, pero que sí, sí, sí era... le bajaban la frecuencia, sí. o bueno. Saludos a máxima dificultad saludos solo, solo un último comentario del Street Fighter bueno, más que nada, una anécdota, no sé si has fijado nunca, eh... A menos en las versiones de esa época, de cartucho te pones el cartucho y si escoges Vega, cuando te sale el mapa, que se van se ven el mapa mundi y tal, si vas a, cuando sale Vega, sale la bandera española, pero sale la bandera franquista. Sí, sí, sí. sí. <risa> te sí, sale con sí, la lucha de documentaron sí, sí. <risa> <Su esclopedia risa> estaba un poco anticuada. Sí, sí, sí. Claro, hemos dado de pensar de que esa gente se documentaba en bibliotecas. Bueno, ojo, igual y... la historia de Fighter está no, no, no, yo creo que, que básicamente, pues, a una época que no había internet, Exacto. Eh, se documentaron y, con lo que tuvieron y ya, estaba y, anticuado. O, o que, que no, ya sé, a lo mejor según qué, qué documentación cogieron, pues también sí. estaba tergiversado. Bueno, que es el malo. <risa> Exacto, Además el mesón, es el, me encantaba el nombre de El mesón de la taberna, ¿no? Sí, la, sí. <risa> Que es, que, es, que, es, que, es, que es catalana pero vamos a retomar Castelvania. pues eh, a mí el Castelvania lo que me hizo gracia era el, el, siempre los nombres que tenían coletías no de el, megadres el, el, el, era en cono rondo sí luego cuáles eran o sea bueno aparte que que también que encima cuando, cuando cambiaban de país que si empezaban a cambiar que si van perquiles luego que había es que había un montón de, de como cambios de nombres que a lo mejor se acababan ...adoptando para las versiones japonesas en parte bueno, de el Revenge, aquí el Castlevania II no sé, o sea, El Castlevania II era la coletilla de Belmont Revenge, sí, sí, no sí. al revés. Sí, sí, sí, sí, sí. se sí, sí, serio sí, sí. una calabaza en el Lament? Se, se, se ha ido, se ha ido. Perdón. Sí, sí, era una calabaza, pero, pero d no sé, no sé qué versión era. ¿Era el Lament of Fia o sea? 12? Pues... Sí. sí, sí, no sé cuál es tiene pinta ser de Play? ¿Down, no? Sí, el el, el, el Lament of Fia o sea, 12, ah. creo que te da, ¿te? Down da, sí. da unos Sorrow este, es, este es el de la DS. Sí, no, es que ¿A no, a, a, no sé si además, es. Este, ¿no? Lo no, este es... es Mirror of Fate Ah, este es de la 3DS sí. Sí. El de la 3DS es Mirror of Fate. Sí. Sí, sí. El español el de la 3DS. Sí, sí, no, es que además Lo que, lo que mola de los Castlevania Es, es que son súper complejos Y súper divertidos, o sea Te pones a jugar y sabes que, que No solo van a ser plataformas O va a ser un poco así como hack and slash Sí, decir, es como el, el, el padre o el abuelo de, de los McCry, de Aymar en cierto modo. Sí, sí, sí, es un poco como, a ver, es más plataformeo acción, pero Sobre que todo... Eh, bueno, anterior. Sí, pero, pero que realmente lo que mola es el tema de cómo tiene integrados los puzzles, la escolaración progresiva y además recursiva, devolver otra vez, ese es ese, el sí. género gener, Metroidvenia. Bueno, eh, y según qué versión un punto de rol de ir mejorando vida, y mejorando armas, oh, sí, etc. Sí sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, hace que jugar sea realmente muy divertido, muy sí. bien, muy variado. Sí, porque además, he jugado, no he jugado a todos ni muchísimo menos, pero me parece que la saga en sí es un juego bastante duro, son bastante difíciles. O sea, todo así, son tan buenos que, que te enganchas y lo, lo juegas sí. y lo rejuegas, sí. no te digo petarlo porque es muy duro, pero jugarlo mucho y avanzar... Sí, sí, engancha. Son juegos que... Bueno, no es la saga en sí. Son juegos muy buenos, muy adictivos. Sí, no, además mola porque los jefes... O sea, es un juego que realmente no perdona. No perdona porque hay momentos en los que... Si caes en según qué sitio, o entras en según qué sitio, o haces en según qué cosa, mueres y, te sí, sí, sí, de, y sí, que sí. te den. Sí, sí, <risa> empalado o lo que sea. Sí sí, sí, sí, nada de segunda oportunidad o no, no, no, no, no. Has caído en estos pinchos, aquí mueres de... Y, y, y los, los malditos saltos de cuando te dan. Sí. <risa> Sí, sí. Bueno, eso, eso pasa más en, sí. en los juegos retro. ¿no? Los sí, retro sí, ya sí. tienen más vida, más margen. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí, sí no, pero, pero que también hay muchas veces que a lo mejor, yo qué sé, llegas a un jefe y si no te has explorado bastante bien todo el rollo y tienes poco, poca vida, eh, pocas armas o no tienes... Eh, ítems o te extra, has olvidado la llave. ¿eh? Exacto, pues... <ríe> no, te limpia, te limpia, sí. Te, te, te, te deja fino, ¿verdad? Y dices, no, espera, a ver. Pero lo que mola es que... Aunque la, el primer contacto normalmente... Claro, yo cuando era más pequeñajo, eh, con los jefes finales era como, era muy impactante, o sea, era como, Dios mío, esto no me lo voy a pasar en mi vida. Cuando tenías un poco de sangre fría decías, no, a ver, voy a entrar a morir, <risa> ¿vale? Pero veamos, analicemos como ataca, Los, qué los hace, patrones cómo, de ataque y, tal, cosas. y Entonces cuando empezabas a ver como una, un patrón, que a veces era complejo y a veces sí, era sí. de... De sí, lo veo, pero es que joder, es muy rápido, necesita reflejos. O sea, cuidado, aunque sepas lo que va a hacer, a lo mejor no sabes esquivarlo. Sí, es un juego que va muy al píxel, ¿eh? De saltar justo ahí, de no saltes más porque te vas abajo. Sí, sí, entonces, claro, eso moraba porque luego ya decías, vale, ya le ibas pillando tranquilo y te veías esa progresión a sangre y dolor de hasta que te lo cargabas. Y cuando te lo cargabas era te vamos a curar, Maldon, que te vas a gritar, ¿sabes? sí, por fin y tal. Y salvabas y tal, o si lanzabas el mando y le daban el cartucho, se colgaba la consola y te cortaban las venas a lo largo, ¿sabes? Pero, pero, o sea, era esa progresión tan dura que cuando te acababas el juego decías, me he pasado este juego, ¿sabes? Y la peña te hacía la ola, ¿sabes? Y decías, ¿sabes? Y bueno, si ya decían, me lo he pasado al 100% y tal, vamos, ya, o sea, ya igual, no entrabas en el super y decías, me he pasado el juego al 100%, te dejaban pillar la compra gratis, tío, o sea, eso era ya. Y si le añadimos que al juego había que pasárselo en japonés, no sé si sabéis a uh, uh, qué me estoy refiriendo, ¿conocéis a aquí Drácula o, no, ¿o Drácula-kun, no? No, ese es tiene este una ¿no? que creo que sal, Exactamente, sí, creo que eso, saldrá eso, sí, sí. después. ¿Qué ¿Es el equipo eh, de Drácula o algo así? Este, este... bueno, era, era una parodia, era una parodia de, de Drácula y lo que pasa es que solamente existiera la versión japonesa, obviamente, ¿Sábal? no hubo traducción. Yo lo jugué con un amigo, saludos, Jesús que se lo compró por accidente pensando que era Castlevania 3 <risa> y le mandaron este que era una repro de esta sí, sí. eh, bueno pero nada pero funcionaba y, y, y a mí me, me encantó era pues eso un Castlevania controlando a Drácula en SD bueno yo jugué el de NES el primero y, y qué pasa este es uh -huh. que había frases en las que eran pues en plan el... un concurso ah, sí, de, un no concurso de televisión ya. donde, sí, te, donde sí. te hacían preguntas en japonés y, pues sí. bueno, lo que, pasa, de, de... lo que pasaba an antiguamente, pues de prueba y error, al final, <risa> sabes mm. que es cada cosa, ¿no? Sí. ¿De NES, no era este? Este de sí. sí, NES, bueno, sí. Famicom. Sí, sí Akuma Geo Special, eh, Boku Drácula Kun. Eso. Sí. Drácula. Drácula. Kun. Este, este, Ape. Dime. A lo mejor me confundo, pero este es que tenías que adivinar el color de la traje. ¿De la traja. ¿El color de las? De la braga ¿De ¿El color de la braga? ¿No, no tenías un minijuego que tenías que adivinar? Creo braga, recordar ¿Eh? que ver? sí Creo recordar que sí Es muy ¿Te, te una de un color diferente a las otras ¿eh? Uy, este podcast ya me lo van a, sí, a censurar Sí, sí bueno, o sea, no, no pasa nada Esto en Japón no pasa nada sí, sí, Bueno, continuar, continuar, perdonad. Sí, sí En 64 también salió uno creo recordar dos, dos ¿Dos salieron? Sí También de Konami, claro sí. Calaveras y... en moto... Era, no sé, ese, sinceramente no lo he visto, pero supongo que era... El segundo bien. era más o menos un poco la, la misma línea documental, pero aparte, los esos crónicos un poco aparte, creo que era, y manejaba básicamente, sobre todo, al, al Hombre Lobo. ¡Hostia! Eh, ¿Era Legacy er, Legación Darkness o cuál era? Sí. Sí, porque sí. El, el, el, el primero de 64 era totalmente en 3D y era... Y era un.. era ultra vomitivo la gente Sí, bueno. O sea, moría, oye, mira, no está Susa, porque creo que a Susa sí que Era, era diferente. Sí, sí. Podía, podía defenderlo, pero no está. Susa, un saludo. Mejor, mejor que no lo <risa> saludo. No, oye, a me gustaba, o sea, era un juego de. No lo sé qué opinión tendría, pero era un juego de un. De una nota, un 75, se lo puede dar. Sí. Pero vamos, a mí me gustaba. Tenía, no sé, una cámara horrorosa. <risa> lo que tú has comentado, los esqueletos de moto, pero no sé. Tenía ambientación, tenía... Sí, me gustaba. A mí me gustaba pero yo el problema que le encontré es de que era como la puñetera obsesión de la época de todo de ser en 3D. Ya, todo 3D, sí. ¿eh? Y además adaptarlo de formas que dices, ya, pero es que a lo mejor esta adaptación es mala, o sea, no, no, no va a funcionar. Y claro, porque yo que sé, hacer un, puedes hacer un Castlevania en 3D, pero con otro planteamiento, con otra cámara, con otros gráficos, con otro sistema de juego. Y que sí, digas, sí, sí, genial, absoluto. Pero es que este era como, no, es que no es Castlevania. Y, y gráficamente sí, sonóricamente sí, pero es que me estoy aburriendo, me estoy agobiando, me, me, me estoy cagando en la cámara. Sí. Claro, era como... Son Sonukai dice que era como parte del juego, ¿no? Cámara horrorosa para dar más miedo. <risa> y para aumentar la dificultad. Sí, sí, sí. Cámara de terror y tanto, y tanto, y tanto. Entonces, es que esto también pasó con otros juegos. el World Gym, lo pasaron a 3D forzosamente, muchos juegos... El Worms salió en 3D. El Flash además, el Worms, Dio la o sea, dio, se dio el caso de que fue tan mala la adaptación, pero no mala en el sentido de mala calidad, sino de que le sentó tan mal, tan mal el paso al, al 3D total, que, que no volvieron a hacer nunca más un, un juego así y volvieron otra vez al 2D o al 2D y medio, ¿vale? O sea, de que fueran gráficos 3D pero que fuera siempre 2D. Eh, porque es que no, ¿no? O sea, se, se casi quiebran por eso. Casi quiebran por de, eso porque. De, de todas maneras, en la época del Castlevania 64, en aquella época, era, era un paso necesario hacer los juegos mal en 3D para que fueran desarrollados juegos con buenas mecánicas, creo yo. O sea, no es que necesariamente tengan que ser malos. Es que no sé, ¿eh? tienen que hacerlo. Sí, sí, sí. sí se tiene que probar, se tiene que probar. Uh -huh. sí, sí, sí, y te darás se cuenta o sea, por como esto. Como en cierto modo, ahora este hombre me va a matar. Entonces, eh, como el King of Fighters para Play 2 que también lo sacaron en 3D, ¿lo recordar Sí, bueno, pero aquí estamos hablando de, de... ¿Ves? Esto es lo que yo considero dos términos diferentes O sea, Castlevania, digamos que lo intentaron hacer bien no les salió bien por las limitaciones técnicas, por todo el cambio y tal y el King of Fighters Maximum Impact es bazofia <risa> Es puta bazofia hecha por gente bazofia con una empresa carcasa que ya no tiene la gente de antes entonces, haces un juego de mierda, ¿vale? Y te sale una mierda. No, cariño, <risa> oye, pues, pues yo me lo pillé, bueno, me lo pillé me lo pillé en modo barato, pero me lo, me, lo, me lo pillé sobre todo por la banda sonora. Por un huevazo. A ver, es que, ten claro, en cuenta. Juego vale. con el disco, creo, creo que he puesto más veces el CD de audio que el juego, eso sí. Claro. <risa> claro, claro, ten en cuenta una cosa, o sea, hay juegos que tienen una calidad, digamos, técnica enorme, o sea, unos gráficos oh. de la hostia, una animación sí. de la hostia, una banda sonora de la hostia, el juego es una sí. mierda. <risa> pero... Y se, se la jugabilidad... No, pero a lo mejor ya no es la jugabilidad, sino también es el, el concepto de las, mecánicas de las mecánicas de juego, el cómo se juega, o sea, muchas cosas que, que dices, no, es que lo importante en el juego es esto, el resto multiplica, pero la base es esto. Entonces, ya te digo, hay muchos juegos que esto no lo hacían bien, hay algún, algún Drácula por ahí perdido que también este punto no lo tenían bien del todo. Y dices, pues que se resiente la jugabilidad porque has añadido esto, porque has quitado lo otro, ¿sabes? Entonces, no sé, se ha de tener mucho cuidado con eso. Sí, que te a decir, volviendo a, a Castlevania, Castlevania. Eh, en la misma época de 64 pues estaba el legendario Symphony of the Night, que todos conocemos. Creo que originalmente era de una especie de PC consola japonés de la no sé qué 68.000, creo que era, o algo así. Y acabó saliendo reconvertido para Play y es de los más legendarios de, de la historia. El más valorado, diría que más valorado hoy en día. Sí, en... Sí, sí, sí, sí. No sé sí. qué vale, pero bueno, así es sí, mejor no saberlo. Sí sí. Sí, sí. sí, sí, sí. También sorprendente por lo que decía de. Que se es, que puede jugar y rejugar al 200%. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. sí Innovando, las bandas son una bestial. Eh... Sí, sí, no, este juego. La historia. Pff, una maravilla. Sí, no, este, este juego lo que me flipó. Puro gofar. Época... Sí, sí, no, no, además lo que me flipó de este juego, porque esto lo había olvidado completamente. Y es de que. Iba, iba, iba, o sea, estaba siendo desarrollado para 32X. <risa> para 32X. Hostia, pues me hubiera gustado ver la versión, ¿eh? Y, y no, al final, claro, como. El tema de 32X, periféricos, que esto ya hablamos de hecho en el, en el podcast, an podcast anterior, eh, decidieron reconvertirlo a la siguiente y en lugar de usar la Saturn, decidieron apostar por, por Sony y entonces tiraron por la Play, que acabó viviendo una, una, una versión de Saturn, igualmente. Pero... Yo primera, primera noticia de lo que estáis hablando de 32X. Pues no sí, sí. Nada. Sí, no, no, y esto fue, fue en su época que, no sé dónde fue, en qué revista que me, que, que me pasó un colega en la época que era americana y yo lloraba sangre de oh, esto es brutal, por la información y todo lo que es. estaban mil veces más avanzados que la Hobbit o la juegos y y sí, sí, lo decían, no sé, que le iban a sacar, que no sé qué, que tal, que estaba en desarrollo. No sé, te llama, te llama la atención curiosamente una máquina que, que prácticamente estaba ambientada, o sea, dirigida al, al polígono, pero no sé. No creas, no, eh, eh, o sea... Eh, Sí, tenía arquitectura para el tema poligonaje, pero también tenía arquitectura pensada para 2D muy potente, porque el Knuckles Chaotic, por ejemplo, eh, se coordinaba sí. de puñetera madre con, el, con la Mega Drive y hacía gracia porque si tú cogías y desconectas el cable de vídeo de la 32X, veías lo que estaba generando solo a la Mega. ¿Sabes? Y, y, y, y hacía <risa> mucha gracia porque, claro, digas, ah, mira, el escenario, una parte de la interfaz, no sé qué, y la, y la 32X era el, el sprite de, del, del, del protagonista y otra parte de la interfaz, creo que eran los anillos y no sé qué más, que era lo que veías que además tenía scaling rotaciones y movidas de, lo tío, esto, esto, brutal. O sea, sí, sí, es que la 32X parecía que fuera solo para 3D, pero no, no, era para todo. Sí. Uh -huh. De hecho, la, el Mega Drive Mega CD32X era como una proto-Saturn. Sí. De hecho, sí. Creo que la Saturn fue el desarrollo de. Vamos a compactarlo. Todo. un único producto. Sí, solo me... producto y ya está. Sí sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que aparte del problema, no sé si lo hablasteis el otro día, pero el problema de él fue la coordinación de Sega. De que Sega mmm, intentó competir. Con, Super, con Nintendo, con la Super Nintendo, que salió posteriormente y era más potente en, en muchos aspectos que la Mega Drive, mmm, mejorando la Mega Drive. Y, y Sega dijo, bueno, pues sacamos el Mega CD con el soporte CD y tal. Y el 32X fue a su rollo, <ríe> eh, hecho por Sega América. <ríe> no, no en coordinación con, con Japón. Y Japón, a su vez desestimó el 32X sacando luego la Saturn antes de ahora, entre comillas fue un poco todo un despropósito Sí, bueno, Pero lo, bueno. que, lo que hablábamos en la calle de Seca de que había mucho tema bífido sí. de, de, de que las acababan dando entre ellas y muriéndose que no hay, que no yendo juntas sí. Sí. Una pena y no y me, me, lo, que, lo, que me hace, lo que me hace gracia volviendo a Castlevania que me acuerdo yo algo de Castlevania <risa> de, de que me hizo gracia porque eh, a, a, no sé quién fue de, de los que estaba desarrollando el juego que a, a, habló sincerándose ¿no? de que se habían inspirado mucho en, en el Zelda y en el Metroid para, para hacer que de hecho ya te digo el género Metroidvania <risa> sabes es ese, es ese, es ese. Y, y que sí que sí que, que tenían que les había gustado ese, el tema de la exploración, el tema de los ítems para poder avanzar, la reexploración y todo esto. Y que lo, lo empezaron a adoptar, que además se vio, porque al principio de Castlevania eran plataformas. Eran plataformas con, uno, con una dificultad totalmente terrorífica, con unos jefes totalmente terroríficos. Eh, pero empezó a incorporar estas mecánicas, empezó a incorporar estas mecánicas que ya pasaron a ser formar parte de... de de lo que es la identidad de la marca, de, de ¿sabes?, del juego y, y sobre todo también empezar a meter el guión porque realmente hay todo un guión que te lo miras de cronología, cuando pasa cada No, no, cosa. sí, está todo, sí, o sea, el último reboot está todo en un mismo sí, universo sí, bueno, eso... y sigue una mediana coherencia. Sí, sí, eso no cuenta, yo a mí reboots que les den por saco y todo esto, pero... Bueno, hablaremos luego de Sí, pero bueno, pero que bueno, sí. para ya... un reboot que merece la pena... Sí. Sí, vez. ¿Podría ser mejor? Sí. Sí, pero. Bueno, sí. Podría ser peor, ¿eh? Siempre. Ahora estamos en la época de. Peor, ¿no? Podría ser peor. Sí, sí. No, bueno, además, técnicamente está muy bien y el juego está muy bien. Lo que pasa que, bueno, creo que se aleja demasiado en el género o algo así. Pero, pero bueno, que sí, que sí. Que lo que me gusta, sobre todo, ya te digo, de, de desde el primero hasta el último, es que. Sí, sí. O sea, se hizo un, una especie como de. De Biblia, por decirlo de alguna manera, de, de, de la cronología, los personajes, las relaciones y tal Y sí, sí, todo casaba oh. <ríe> Todo casaba, todo absolutamente todo casaba Y todo estaba en, en, en unas líneas temporales continuas y tal Y, y decías, joder y... Eh, Gente, me tengo que despedir uh -huh. eh, Os dejo que sigáis, que sigáis disfrutando Y y hablamos Pronto, muy bien Víctor, que... Jaime, gracias papi. por conectar Enrique Chao, <ríe> Chao, machote Nos vemos pronto, yo estoy en el... Tú también, nosotros también. Gracias. Nos vemos, Hasta Gracias. pronto, Kiki. Gracias, Gracias. Gracias que aproveche. Más cositas sobre Castlevania. Tenéis cuatro cosillas. Bueno, más que nada comentar eso, que salieron unos cuantos de portátil. Y tengo el Mirror of Fate. Salió esta entre comillas rareza de Wii Que es de. Que es de combates. Es de lucha. Y además, los diseños son el del de, diseñador de Dead Note. Ah, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Una interesante. No sé. Sí, sí. El juego creo que tiene una nota media, está bien. Pero claro, obviamente no es un Castlevania al uso, porque es un juego de combates. Sí. <risa> de piños. Pero bueno, sí. como un extra a la saga, sí, pues sí, sí. no está mal. No sí. está mal, no está mal. Y aparte, bueno, le han puesto para ser de, de ahora, de la época de Wii... Con a mí de hoy en día, pues bueno, <ríe> no, está bien, está bien. Sí, sí. Y lo último, pues eso, los de Play 3 que salieron, uh -huh. ya para, para poner un poco la actualidad, eh, que es lo que comentábamos, que sí, que están bien, pero bueno, que sí que hubo muchas quejas de de que se iba mucho de lo que era la idea que estaba en el original, pero bueno, en ese sentido, muchas sagas clásicas se han desvirtuado, tanto Rage Racer como. Ace Combat, um, Day Cry, um, ¿qué saga queda intacta? Day Day, no. Bueno, por eso, sí, es que, joder, es que... No, por favor. Sí. El, el modo es que, sí. que Konami haya remachembrado re Castlevania. Sí, realmente no es un Castlevania uso clásico. Eh, pero bueno, lo que decíamos, aparte de la coña de que podría haber sido, sido peor, es un buen juego, quizás no es uno que está en más, de los más auténticos, pero sigue siendo un buen juego, unos buenos gráficos, mmm, por encima de la media, pienso, de los juegos del sí. día. Además tenemos, el, entre comillas, el mérito de que es un juego patrio, sí. <risa> hecho aquí, sí, sí. aunque dicen que que cuando le sugieran al señor Kojima que lo tradujera al castellano yo creo que por aquí y bien, pues está hecho aquí al menos dejado, o sea, hace una, una versión en castellano pero bueno pero, pero bueno es un, creo que es un buen juego que sí que no, no es lo que debería ser un Castlevania, pero bueno como mínimo se puede disfrutar y aparte de eso pues ya está ya estamos sí. a hoy en día los últimos castellanos ya hay más proyectos de sacar más cosas no sé es que pero, yo, pero bueno yo, una gran saga no sé si hay, sí. al si sí, aquí los televidentes sí. <risa> quieren comentar algo al respecto. ¿Cuál es vuestro castlevania favorito? Amén, vale, amén. Sí, para mí Symphony of the Night es el mejor. Pero yo lo que considero es eso, que. O sea, el problema con hacer lo que hacen algunas compañías. O sea, por ejemplo, este juego, ¿no? Judgment. Pues vale que hagas spin-offs. Sí sí, vale. sí. O, sí, algo sí, sí, sí, subsagas o algo ¿Vale? complementario A mí, por ejemplo, me gustan todos los géneros entonces, sí, sí, sí, sí Perfecto, y además Ambientar un mundillo que me gusta sí, sí, sí, sí, Entonces sí. tú coges y dices, haces un spin-off Que no es que no es eh, canónico ¿De acuerdo? O sea, porque es un spin-off ¿De acuerdo? Y, y vale lo haces de cualquier otro género Ok, perfecto, o sea, como si me haces un car, o sea, es un Castlevania car, ¿vale? Yo lo compraré, lo jugaré, me lo pasaré teta, será genial, pero a los personajes. Ojo, ¿eh? que yo siempre eh, eh, he dicho que me, me hubiera encantado un Final Hill Cars. Por ejemplo, <risa> te imagínate, pues el. Javier el... en el cabezal pirámide ahí <risa> pegándose. Sí, sí, sí, por ejemplo, el, el cabeza pirámide y tal, hay un. Wow! Claro, incluso. <risa> claro, incluso en Deformes, y además con la niebla, ahí, con la pista. Claro, puede dar mucho de sí, o sea. Estas cosas que, que sí, que sí, que realmente, incluso ya te digo, hay juegos fanmade que que, que que tocan es así, de esta forma y tal, y te descojonas y dices, brutal y me encanta, pero, vale, pero, pero perdón, me digas, no, no, es que ahora el juego, o sea, la saga de esto, no, tío, ¿sabes? Sí, sí. entonces, claro, a mí, yo te digo, el, el, el que hicieron así aquí, como juego Patri decía, no, no, si es que de calidad es brutal, me gusta, todo, pero no es un Castlevania, está, o sea, es, es un Hack and Slash, pues hazme eso como, como Spiro, hazme eso como. Aparte, no me digas ahora, no, no, vamos a rehacer un reboot de la serie y ahora va a ser un Castlevania Digo. Sí, o una subsaga, pues decir, pues mira, es, es una subsaga de Castlevania acción, lo que sea ¿Vale? O Castlevania Combat, Sí, sí, sí, es una subsaga, pero sí, la, sí. La, la original sigue siendo Correcto. clásica y, O sea, de género metroidvania y tal, y seguimos sacando Correcto. de ese tipo, del original, siguiendo la historia y tal Pero tenemos una subsaga, o abrimos una subsaga de, de prueba o de cachondeo, lo sí, que sí, tú sí. quieras de, extra, de este otro género o de esta, esta otra combinación entonces perfecto, por mí perfecto sí. entonces dices, vale, incluso que pues, de esta forma pudiera llegar a tener aún incluso más éxito sí, porque claro, entonces se, se complementan, se retroalimentan claro, ¿sí? entonces, entonces, sí. claro, entonces el, el, el, el usuario clásico de, de, de Castlevania pues o sea, a lo mejor incluso hasta se lo compra. Y, claro. coge, y coge y dice... Hombre, bueno, los completistas todos, claro. Claro, y se lo compra y lo juega y se lo pasa. Pues yo qué sé, porque si además es canónico, que, que, que dices, bueno, sí, que sea canónico, ¿vale? Que, que entre dentro de la historia, pero que explique la historia de, un, de otro personaje, de otra forma, de, con otro género. ¿Vale? Ok, ese acercamiento a mí me, me, me, me vale. Pero no, no, no, no me reconviertas. No me reconviertas la, la saga que siempre ha sido así. Y la gente que dice, es que se ha de evolucionar. Sí, sí, se ha de evolucionar. Pero eh, se ha de evolucionar en la identidad de la saga, de hecho, ya te digo, el Castlevania 64 ni es canónico dentro del juego es, O sea, ves como que parece casi como que los errores mm. no son canónicos, ¿no? <ríe> los juegos buenos son... Sí. buenos, son, son canónicos los que no... Ya, y no quiero ser llorica, porque lo parece, pero también, también, también el punto de que cuando se hacen estos cambios por ejemplo, con el Raid Racer, ¿no? Se, se saca el Raid Racer un bound de este que dices... Que es una mierda, que cambia mucho... Pero ya no es tanto el hecho de que cambie y que todo esto... y que Sino el hecho de que eso significa que se chapa la, la saga original. O como el... El Day McCry, ¿sabes? A mí, a mí que salga ese Day the Cry mmm, chungo... Pues, bueno, eso es un, para quien le guste, ¿vale? A mí lo, lo que me fastidia más es decir... No, no, es que a partir de ahora los Day McCry son así. la saga original se ha, ch ha chapado ya y... por eso digo que no, no quiero ser yorica pero también es por, por el hecho de lo que significa no el sacar un juego así es que significa ya sacrificar la, el, el, el concepto la saga, la jugabilidad original para, para otra cosa que ni está a la altura ni es lo mismo que, que me parece muy bien que quieras hacer otras cosas pero ya no, le, no aproveches el nombre a, a empezarlo desde cero pero no desvirtúes la saga y además tienes la posibilidad de continuar Saga con, con, con su esencia original, no sé. Que sabe mejorar y, y, y cambiar cosas, siempre. Pero siempre desde de que el juego siga, siga siendo el mismo juego. ¿Me <risa> entiendes? Sí, sí. Con mí, por favor. Por favor, o sea, no, es que, habría tantas cosas que decir, <risa> pero. <risa> <risa> ser, Será como una lana. Sí, es de, Tengo aquí el, el cuello de botella. No, de... para mí está ya. ¿no? Sí, es eso de. Es una saga con tantas posibilidades, con tantas ramas, como esto decíamos, ¿no? El Wizard este de lucha. Bueno, vale, es una... una opción, hay mil cosas, pero cuidadla, por favor. Te tenemos mucho cariño. Si sacáis. si seguís andando en juegos, por favor. Cuidadla. Hay que dar mensaje, ¿no? Sí. <ríe> Sonukais comenta respecto a lo que hablábamos antes de los Sonic modernos que no es, él piensa que no es mala, solo que no le ponen el cariño que le ponían antes al programar, ¿no? Sí, pues, supuesto, que los niveles ha, no han cuajado, lo que deberían, en su opinión, porque deben de ser eh, enormes y bien hechos, no ahora que son lineales y repetitivos, ¿no? Es lo que comenta Sonokai. La prueba es esto de cuando alguien con cariños de su casa, con pocos medios, se dedica de no, voy a reconvertirlo está a mi bola, así, rollo amateur, afeccionado por mi cuenta, con muy pocos medios hace una cosa mucho más decente, con mucho, mucho más cariño que una empresa grande. Sí, ¿Qué sí. dices? Es que una empresa grande simplemente cogiendo a, a cuatro tíos, pagándoles cuatro tíos un sueldo, ya podrían hacer algo mejor que lo que están sacando. Sí, por <risa> porque claro, la leche. Claro, es que además la excusa que, que. O este tío, ¿sabes? ¿A alguien le interesa? Tú eres fan, pues, pues no lo hagas como juego y te pago yo. Para que te, duele, te Me quedo de los derechos, pero te pago para que lo hagas tú, oficial. Sí, claro. y, y, y, y que salga bien. Claro, si es que además esa excusa que, que escucho muchas veces, que antes la habéis dicho, la de. Bueno, los derechos sí, sí. Claro, eh, pero lo de, de es que son una empresa grande y no se quieren arriesgar. ¿Arriesgar qué? O sea, en serio. Por eso Por, lo digo, Porque ¿sí? hacen juegos de mierda que tienen un coste brutal, ¿vale? Y, y, y, y, y la cagan y no les venden lo suficiente. Y, y, y el hacer es que solo con que cualquier compañía grande hiciera esto, de coger y decir. Uf, mirar a la comunidad, a la comunidad en fan, y decir y hacer una encuesta, ¿sabes? Sega te pregunta qué, ¿sabes? Nintendo te pregunta qué, BioWare te pregunta qué, cualquiera de estas, ¿y mmm, qué queréis? O, y, y darles, de, a lo mejor de franquicias que ya son suyas sí, y tienen, ¿eh? queréis hacer esto tata, y hacer un, una encuesta y ya verás la gente que te, que te comunicas directamente, es que Capcom solo que dijera queréis un megaman nuevo es que le, es que peta la web, peta la web, ¿sabes? Con los síes. ¿Sabes? O SEGA con el Shenmue, es que Shenmue la ha tenido que desarrollar otra compañía. la tiene que desarrollar el, el, el, el creador, se tiene que tirar de la compañía y hacerlo por fuera, con, con Kickstarter. O sea, ¿qué coño te vas a arriesgar si cuando el, si, si el Kickstarter cayó? Cayó cuando salió en la presentación de si queréis que Shenmue 3 salga, aportad en Kickstarter, aquí tenéis el link. Y Kickstarter, que es una plataforma para, para, para eso... O sea, está preparado para absorbir una cantidad absurda de, de gente peto. O sea, si, gente, si peto Kickstarter, dices, pues no son cuatro, tío. Son 400.000. Es, es que están allí de que. Es que peto Kickstarter, ¿lo entendéis? Entonces es, es muy triste que, que las compañías no hagan esto, no cojan y digan, pues, coño, vamos a hacer las cosas bien. Es que, ¿sabes, Sega? Solo Sega. ¿Cuántas IPs tiene? Que hace Uf. decenas. Decenas de años que no las toca. Hace 20 años que no toca el Street of Rage. Y cuando un pobre chaval se pone 8 putos años a hacer el Street of Rage en Make. Cuando pone la beta 5. Y dice, mira lo que he hecho. Y ¿Qué? que más no, ni pensaba cobrar ni cobraba por ello. Y, hab, y se había comunicado con Sega diciendo, eh, pero que me, yo voy haciendo. ¿Me dais permiso? Sí, sí, sí. Sega, mientras, sí, sí. mientras veía... Mientras veía. Pues claro, algo muy primitivo, no decía nada. En cuanto vio con el Street of Rage Remake Beta 5 que el juego superaba los originales, ¿sabes? Pues claro que dijo, chapa, a tomar por culo, a tomar por ¿Qué dices, pero si no la usas, la IP, o yo qué sé, compra el producto, o yo qué sé, cualquier sí, sí. cosa, menos retirarlo del mercado. O sea, tú sabes el amor, y... pero tú sabes, tenía cinco compositores, no sé cuántos spriters, no sé cuántos animadores, no sé cuántos peña programando, tú sabes la cantidad de gente. Que se unió a ese proyecto porque dijo: Es que queremos hacer lo que no hace la compañía. Es que un Golden Axe nuevo, no la mierda que hicieron el Beat Rider asqueroso, ¿sabes? O sea. <ríe> <ríe> Haz juegos buenos. No, ¿sí? Nos encendemos, ¿eh? Nos encendemos sí, sí, porque sí. estas cosas. Sí, pero, pero es el hecho de decir. Eh, <ríe> bueno. No es que sea un friki que dice que quiera que gane aquí y a saber que perdiendo dinero. Que vais a ganar dinero. Sí, no te estoy diciendo que lo regales. Que, que yo te lo compraría. O sea, si hicieran. Ya te digo, si siguieran haciendo Castlevanias. Es que. ¿Sabes? Yo que sé, es, que es como el Castlevania Un pavo que hizo el Castlevania Estaba haciendo el Castlevania 1 con un Real 4. Se estaba currando los moderados, se estaba currando los, los, los escenarios. Estaba haciendo un a 1 a uno de pixel a, a 3D. Y era brutal. Konami, ¿qué hizo? Tomad por culo, ¿sabes? Que dices, pero a ver, o sea, pero, pero no veis que... ¡Cómpraselo me al menos! Sí, Ahí. sí, ah, talento, desperdiciar oportunidades... Pasó con gar... Recuerdo el caso de un Gargoli Quest, etc. Ah, bueno, vamos a, a continuar, que se, se nos va el tiempo ¿eh? Sí, sí. Jaime. Dime. Vamos a cederte la palabra, sí, porque, porque ahora, es tu, ahora es tu momento. <ríe> porque nos traes un retrotema, sí. un retrotema. Coméntanoslo. Sí. Bueno, pues eh, os comento. <ríe>